Profedl.es presenta Vocabulario ilustrado de los verbos en español e inglés Con Lola y sus amigas Segunda parte Aprobar, to pass Beber, to drink Compartir, to share Conducir, to drive Correr, to run, despertarse, to wake up, enamorarse, to fall in love, enfadarse, to get angry, pesarse, to weigh yourself, robar, to steal, saludar, to read secar, to dry, servir, to serve, sonreír, to smile, soñar, to dream, unir, to unite, to join, valer, to cost, to be worth, vestirse To get dressed Viajar To travel Volar To fly Pausa y piensa el verbo Compartir Despertarse Vestirse Saludar Aprobar. Unir. Secar. Conducir. Sonreír. Enamorarse. Robar. Soñar. Completa las actividades en profedl.es